Bueno, chicos, pues ahora vamos a cantar como la esta. ¡Ah, sí! ¡Hello Goodbye de su gran álbum! No tengo ni idea cuál es. No sé si es el Ensayer Pepper's Luniger's Club Band. Si es Michael, Mystery Tour. Luego me lo decís por los comentarios. Así puedo saber cuál me compro. ¡Vas allá! Te pongo el Hello Goodbye. ¡Vas allá! ¡No! que no que es broma que no reggaetón You ¡Que no se termina!